Le trajeron unos niños para que los tocase, mas los discípulos ponían trabas. Jesús viendo esto, se molestó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, porque de tales como estos es el reino de Dios. En verdad, os digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo poniendo sobre ellos las manos. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16.